¿Cómo están queridos seguidores del juego del recuerdo compadre? Les quiero dejar un saludo a todos los que se conectan aquí a mi canal Y puta agradecido a toda la gente que constantemente siempre está Constantemente Estoy hablando como eleganti eh, Puta, se están conectando al canal, buena onda Igual en estos tiempos del corona payaso weón Escuático eh, Pero... Eh, estoy haciendo streaming de juegos de toda la weá con opiniones mías y opiniones de ustedes y que podemos compartir ahí en el canal Así que... Eh, nada, pues bueno, aquí estoy trabajando en este momento Estoy metido en el computador dándole aquí puras weá que me piden lo, los payasos el jefe del payaso con el otro payaso que caga el otro payaso y todos los payasos Entonces... Apenas termino acá eh, vamos a andar en una maratón de beat and amp, eh, de, de juegos de pelea. Tengo cosas en mente como terminar unos Final Fight para que ustedes compartan conmigo su aventura, porque yo creo que todos tienen historia eh, cuando eran pendejos, weón, en los videos, weón, yendo a, a jugar. Y contarnos, contarme cómo, cómo lo pasaban en ese tiempo, hacerlo a menos que les causaba la Poison Ivy que después supieron que era un travesti ¿eh? o si ocupaba a Hagar, o a Cody, o a, a Gui y entre otros juegos también que el Golden Axe, cachai... Eh, ay, me salió medio raro ahí, cachai, eso es medio extraño el Golden Axe, todos esos juegos pero ahora como que nos vamos a entrar un poquito en los juegos de arcade no vamos a dejar atrás los juegos de, de, de Atari Porque, claro, obviamente es como mi, mi, mi gran fuerte Donde yo, yo nací, ¿cachai? Donde nací en el núcleo Es como que yo nací en el núcleo del Atari ¿eh? Nací nací en el procesador del Atari Y les puedo hablar de todos los juegos de Atari No me güeyes de que tengo que estar hablando de... de, de, de, de ¿Cómo se llama? De crear juegos y todo eso No, nací jugando nomás Nací jugando Si el Atari hubiera sido una consola de juegos Ahí estoy yo pero bueno, eh, vamos a empezar a ver jueguitos de em up, de pelea y algunos de mame, de, de arcade, quiero que ustedes estén ahí, que lo compartamos, que nos caigamos la risa, que me cuenten todas sus historias, todas sus weas bizarras, para que nos caigamos la risa de esas cosas. Y los voy a estar esperando este día viernes. No, porque día es viernes, pues, ¿cachai? Hmm, está complicada la cosa. Hoy día en la noche vamos a hacer un streaming entonces, compadre. Golden Axe, los espero todo para que veamos ahí a la actriz Flair y al Enano y al de Azul. ¿Eh? Ya compadre, espero que se conecten al canal y vamos por esos like para que la wea. Oye, si no basta con mirar, hay que suscribirse también. Un abrazo y cuídense, que estén bien.